Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Ezequiel Zafferstein, soy uno de los coordinadores del grupo de trabajo Intelectuales, Ideas y Política, eh, junto con Kenia Bello y Charles Quevedo, que lamentablemente nos, nos dejó este año eh, y, y eso era una de las cuestiones que, que quería comentar, digamos, este, este grupo se formó junto, junto con él y, y este año por una dolencia eh, ha fallecido, así que eh, en, queremos también dejar homenaje eh, a, a nuestro compañero Charles eh, que nos ha dejado en esta edición. Eh, esta es la tercera edición del, del, del grupo de trabajo que esperamos poder continuar, un grupo de trabajo que cuenta con más de 40 integrantes de, de 11 países eh, distintos de, de, de la región. Eh, durante, esta, eh, durante, durante esta etapa eh, hemos avanzado, hemos eh, profundizado nuestras líneas de investigación, tanto las particulares de los integrantes de los, de, del grupo de trabajo como del de, eh, proyecto que eh, nos aglutina. Eh, principalmente a causa de la pandemia hemos tenido que, que, que reorganizar, repensar, como nos ha sucedido a todos en, a lo largo de, de, de este tiempo. Hemos eh, realizado un ciclo que ha funcionado muy bien, que se llama Invenciones Sociológicas en Tiempos de, de COVID, en donde... Desde una perspectiva sociológica hemos, a partir de eh, integrantes del grupo de trabajo, así como de distintos especialistas, invitados, intelectuales, eh, eh, académicos, activistas, referentes de, de distintos espacios y de distintos países, hemos abordado y pensado la pandemia a la luz de la sociología, teniendo en cuenta distintas dimensiones, la cuestión del lazo social, de, del, del paradigma médico como verdad, la cuestión de la democracia eh, la, la actuación de las derechas y de las izquierdas en la región, el, el juego de la democracia en ese sentido. A partir de eso hemos podido realizar un documental que está de libro acceso y, y, y hemos eh, podido eh, eh, intervenir desde el grupo de trabajo eh, en relación con, con la pandemia. Eh, brevemente también, eh, el, el grupo aglutina distintas perspectivas desde la sociología, la sociología histórica, la historia y la historia de las ideas y la historia intelectual y esa combinación entre historia de las ideas, una tradición más clásica, se ha combinado eh, en estos últimos años con una perspectiva de la historia intelectual que abreva de la sociología de la cultura y, otros, eh, y otras disciplinas para pensar la perspectiva material, eh, ten, entendiendo que el aspecto material eh, de la puesta en soporte de las ideas es un aspecto fundamental para entender el proceso de circulación de las ideas, por eso eh, los estudios sobre revistas, sobre los procesos de edición, los procesos de eh, conformación de espacios de ideas como los think tanks han sido eh, uno de los focos eh, que, que nuestro grupo ha, eh, ha, ha intervenido en ese sentido. Esto lo pueden ver en, en distintas producciones que hemos realizado, como eh, dosiers eh, de, de, de revistas que están de libre acceso también. Eh, el libro publicado durante esta eh, gestión del GT... Eh, resultado de la edición anterior, eh, así como eh, una, una traducción sobre estudios culturales latinoamericanos que, que está puesta en disponibilidad. Así que, bueno, esperamos que, que puedan eh, eh, revisar estos aportes eh, y, eh, eh, y, y generar este, este diálogo que, tan rico que, que tiene el grupo con, eh, el, el, con, con Claxo, como se ha mostrado también en, en, la, en la conferencia de, de este año en la Ciudad de México, y esperemos poder seguir aportando en ese sentido.